yo A mí no, no sé si me gusta, la verdad. Lo he probado, pero. He jugado muy poco, la verdad. Hay que darme. No, eh, mira, arriba hay uno. Sí, la. La normal es una puta mierda. Detrás. Ah, no, arriba. El, el fusil es una mierda. El sniper, tú. El sniper, el sniper es extraño, eh. Está súper chetado, tío. Si sí, si, sí, eh, de un headshop te topaba por culo. Estoy con uno, no voy por detrás. por aquí, creo. ¿Se ha muerto? No. <tose> <tose> Cuidado que es que te va otro ahí. Son unos cuantos, ¿eh? ¡Hola! ¡Bro! <risas> arriba, ¡Arriba, otro uh, Necesito que me cubras, ¿eh? El, el, el su fusil está chetado, ¿eh? ¿Lo has probado? A ver si hay, hay armas tochas, ¿no? ¡Eh! ¿También? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Joder! ¡Qué malo, ¿no? Sí, sí la verdad es que... <risa> estaba ahí un buen rato, para que ¿vale? <risa> estaba ahí un buen rato para... <risa> ...para disparar un poquito. Esto, esto que... La escopeta, ¿eh? En... Ah, no, me he que arriba o sea. No, no cojan eso eh. no olvides eso que te molesta Esto, esto sí, es una escopeta sí. automática, esto no veas eh ahí hay un nota. Mira, el arma que tiene ese, ese está chetada eh aquí, Y aquí arriba hay un nota está. arriba, está subiendo ¿Qué está haciendo? Están... Y yo, hay un arma que es un grizzly, ¿vale? Es un grizzly pero con 13 balas. Me viene uno, vale, se lo han cargado. Hay me de un árbol. Pero pero este, amplio. este. Coño. No, tío. No lo he pillado. ¡Eh! Me una abuela no, no, no, no, no, no. <risa> ¡Cojones! ¡Bro! ¡Otro! Me ha matado... ¡Hala! la yo, yo quiero... Yo quiero el... Esto... El... El grizzly ese, que es raro Vale, vamos acabando de matar con esto a, a, a, <risa> a mí me acaba de caer un notal encima Uh... Me ha cogido la el, el rifle, ¿no? Un reloj no, no, salto. Sí, no el reloj que salvo. Es una mina. Muy bien. Este, arma, este arma dispara. En plan, tiene el recoil para abajo, tío. Esto extraño, tío. Nunca antes visto. Tengo allí otro al fondo. Y otro aquí atrás. De nada. <ríe> ¿Lo, han, ¿lo han matado? Sí, sí, lo mando Hay, hay, hay uno en el fondo Y hay espalda wow. Estoy a cero de vida Pero yo sin curarme ¿no? Al guarda Yo pues el otro día me tocó aquí Un hacker, tío Que me tocó muchísimo amor tío Hola ¿Te has sacado algún <ríe> arma? Hecho? Ar ¡Eh! arriba está el del.. Hay TP aquí. Sí, sí, hay TP. Creo que sí, ¿no? Sí. O sea, no. Nos podremos acampear del ICO, pero ese, ¿no? Barro de del helicóptero ese. Barro T. Barro TPA. De tp. pique. A ver. Yo sí. Hola. Sí. <risa> ahí está Cuidado, hey, ese... cuidado, cuidado, que se cerrado. Vale. <risa> hay uno ahí. Ya no hay. Eh, magnífica. Eh, pues tiene distancia, eh. ¿El qué? La escopeta esta. Sí. No, pero ahí. El, el grilly es el arma más que estaba. Ojo. Estaba claro que iba a salir por ahí. Yo estoy muy mal, eh. Estoy tela de mal. Tela de extraño. Ah, tiene uno en la espalda. Oh. Mándame TP si quieres. Nada, nada, sí, ahí. Me están disparando no sé de dónde. Vaya, un lobo por ciento, tú. Me han matado. Ah, vuelvo a poner la música. Vamos a apagarla. Ya. Yeah. Mira, yeah, aquí, aquí hay un loco. Con el lanzar a nada, me ha matado. Se ha molado, tú, <risas> eh una escopeta, todo guapa. Diez balas, tío. Recárgala. Eh. Coño. Es un chague extraño, eh. Pero mola. Tiene un viaje de retroceso, eso sí. Tiene un retroceso increíble. Pero tiene un buen alcance. Le tengo una en la espalda. Mierda. Hay uno hay un arma muy Yo ¿eh? El lanzapeces está. está puto. ¿El qué? ¿El lanzapc? Sí. sí. Ya, el lanzapeces Está tela de mal. ¡Oh, tengo! ¡Hala, tengo la, la cheta! Tengo la, la, la, la semi-cheta para TPA. Epic. Aceptame, Epic, porque tengo, tengo un arma que... Que si la pierdo yo, te la tienes que quedar tú, ¿sabes? Este, ¿Qué esta. tiene? Esta, esta, ah, esta. sí, se encuentra aquí abajo, ¿eh? No, esta, esta, esta, esta. Este. La Sí, sí, la de que tiene una punta de mira. Sí, que sí, se que tiene está. un punto solo. Como mira. Esta, esta tela de chicha. Y tú tenías un cuchillo este. Voy a matar con el cuchillo, se sí, va. <risas> eh. Hay una katana, eh. Dios Quiero cargarme con la katana esta, por favor. Me tengo que ir a esta, esta, esta cheta, eh. Está chetada el, el suposible este, eh. No tiene recoil. Me he quedado uno con la katana. <risas> eh, pero que. que lo, lo que pasa es que cuando, cuando te lo quitas, eh. Te desaparece. Pea. ¿Te pega? Eh, ahora. No sí. Oh, <tose> me quiero weird. Eh... Uf, Uy, loco! Me han un nipazo Ya que explotaría, me explota. no va a explotar ¡No! ¡Adiós! No. ¡Manda, manda, manda, manda! corre ¡Barratepea! ¡Epi! ¡Aaah! ¡Lo he puesto mal! ¡Barratepea! ¡Aaah! <risas> Creo que lo tenían en control <tose> C, control V, que tonto